Hola, linda tarde, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la vitamina D. Vamos a invitar a nuestra querida Macarena Holmer, ella es terapeuta en psiconutrición integrativa y vamos a estar conversando con ella ...de este tema que además nos parece eh, muy atingente a los tiempos que corren. El interés y el impulso es, como siempre, dejar herramientas y también, posteriormente, ustedes van a poder, si tienen dudas, dejarlas abajo para que nosotras podamos también responderlas. Así que, querida, muchas gracias por estar acá reunirte con nosotros. Oh, hola, linda. ¿Cómo estás, Nair? Muchas gracias a ti por esta invitación a conversar sobre la salud, sobre la educación en salud, sobre apoderarnos de esto a través de la, de la educación y, y poder entregar herramientas para lo mismo, eh, que sean de fácil acceso también, eh, para ir como te decía, como apoderándonos de nuestra propia salud eh, y mejorar Exactamente, somos dueños de nuestra salud y generar recursos para apoyar lo que llamamos génesis ¿cierto? Este espacio en el cual de una u otra forma estamos constantemente llevándonos a espacios de salud. Cuéntanos, querida, un poco de... Esta vitamina, que si bien es muy nombrada, tal parece que no es conocida en todos sus beneficios. Claro, o sea, el, se le conoce tan solo comúnmente como una vitamina, pero actualmente se ha revisado que más que una vitamina, la vitamina D en sí, en nuestro cuerpo tiene una acción como, como muy parecido a una hormona, por eso se le llama también como una prohormona que uno la obtiene a través de algunos alimentos y que ésta se activa en la exposición a los rayos ultravioleta al estar expuestos al sol. Entonces, ¿qué es lo que más se le conoce en sus funciones? Es asociado a lo que es el metabolismo óseo, eh, con el calcio, como fijar el calcio en el hueso, y también con el fósforo, que estas tres siempre funcionan en este metabolismo eh, óseo, calcio, fósforo, y que siempre se relacionaba con problemas de raquitismo, osteoporosis, etcétera, etcétera. Pero actualmente, eh, además de eso, tiene... Eh, se asocia, por ejemplo, con riesgo de diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con el cáncer también, eh, con enfermedades infecciosas, con enfermedades autoinmunes o del sistema inmunológico que considerando en el, el contexto en el que estamos, eh, pandémico, es súper importante finalmente eh, poder obtener los niveles de vitamina D que nuestro organismo requiere ¿Por qué? Porque además somos eh, seres hechos para estar más expuestos al aire libre y estar al sol Entonces todo este contexto en el que estamos, estamos todo el día encerrados Estamos índole adentro y la exposición al sol cada vez es menos, entonces hay una prevalencia eh, de que un 90% de las personas tienen algún déficit eh, severo, moderado o leve de esta vitamina eh, prohormona. Con, con tan importante función a nivel metabólica, fisiológica de todo nuestro organismo, más allá de solo lo que es el, el metabolismo óseo, eh, que es como lo que más se conoce en sí. Sí, yo estuve estudiando y en paper de los años 60, la vitamina D se había descubierto que eh, madres con deficiencia en vitamina D, sus eh, infantes, sus hijos, tenían lesiones cariosas además prematuras, bien, o eran mayores. Por otra parte, también he estado viendo que está bien asociada su déficit a problemas depresivos y a problemas de neurodegenerativos, que también sí. están bastante asociados hoy en día, es uno de los temas que vemos bien frecuente, personas con depresión. Y por otra mm. parte, eh, esta exposición solar, que como bien tú decías, estamos hechos para ir al mundo, no estamos hechos para estar frente a la computadora con luz artificial. Bien, entonces se nos va sumando además el exceso de protector solar. Tenemos mucho protector solar, incluso en épocas de invierno uh -huh. y qué está pasando con aquello porque el del 80 al 90 por de esta vitamina que nosotros si bien podemos tener una alimentación muy rica en la vitamina D pero si no tenemos una exposición solar correcta esta no va a poder ser procesada por el organismo uh -huh. y eso me parece también que es importante que toquemos aquel aquel punto porque la exposición debe ser directa y debe ser por lo menos tres veces a la semana por 20 minutos aproximadamente, que no significa ir a freírnos al sol uh -huh. o salir en, en, en las horas de mayor radiación, sino que tener un poco de equilibrio en cuanto a cuánto nos estamos protegiendo y cuánto nos estamos aislando, pienso. Exactamente. Eh, eh, desde ese mismo espacio que, que tú mencionas, es, es claro, es ese equilibrio y que también hay zonas y horarios también del, del, del mismo sol, en el cual los rayos del sol van teniendo distinta inclinación, por lo tanto, eh, en los horarios donde el sol, sus rayos están más eh, perpendicular a lo que es la piel, la activación es mucho más... Eh, efectiva y rápida que en horarios que ya el sol no tiene tanta potencia y tiene los rayos con algún nivel de un ángulo como, como diagonal, etc. Entonces también se sugiere que por ejemplo en esos horarios, que podría ser como a eso de las eh, 11, eh, 10 de la mañana, con 10 minutitos, 15 minutitos, máximo 20 minutos, que nosotros podamos exponer zonas que están como bien irrigadas. De repente, eh, no sé si han notado que en, en la zona de los antebrazos se nos notan las venitas, eh, exponer esas zonas que van a, a recibir eh, y van a poder absorber en mayor cantidad, por ejemplo, para activar esta prohormona, la vitamina D. Y, por ejemplo, en la zona interna de los muslos, que ahí pasan unas venitas que son bien grandes, entonces esa zona también es súper buena en la efectividad de esta, de esta absorción. Una, una postura meditativa, entonces, sería claro, una postura exacto. como ideal... Eh, uh -huh. como para exponernos ¿no? darnos un, un, un tiempo de conexión también con este, con este uh -huh. espacio sol eh, tan, tan importante también ¿no? uh -huh. sí y bueno también decir que desde la alimentación es, es escasa la vitamina D eh, en la presencia de los alimentos en sí, o sea eh, hay alimentos que por ejemplo que como que se hablaba antiguamente por ejemplo el aceite de hígado de bacalao son como que eh, pudiesen tener como grandes concentraciones de vitamina d pero también si uno es realista en sí que consume eh, aceite de hígado de bacalao uh -huh. ¿sí? Sí. entonces también eh, y es que el la, el planeta también ha cambiado, entonces la riqueza del mismo suelo no es la misma de antes por efecto de, de, de los fertilizantes, agrotóxicos, etcétera, etcétera. Entonces eh, es súper importante que el suelo enriquecido eh, naturalmente es más vivo y va a contener un mayor eh, nutrientes eh, en nuestros alimentos que consumimos, entonces <coughs> eh, en ese sentido es importante la suplementación. La suplementación eh, yo creo, bueno, y ahí obviamente va a depender de cada caso, de su, de esta bioindividualidad, con el estilo de vida que lleva cada persona, eh, con también realizándose exámenes, creo que es una manera de poder ver eh, como objetivamente cuánto están siendo estos niveles que tenemos en sangre de vitamina D y mediante eso eh, poder suplementarlo. Hay sí. suplementos en cápsulas, hay suplementos en gotitas, pero creo que eso es muy eh, bioindividual. En sí. Entonces, eh, hay dosis igual de mantención que están asociadas a los requerimientos como generales de vitamina D, que más o menos un adulto eh, requiere entre 600 800 eh, UI, que son unidades eh, internacionales, de, de esta vitamina. Pero también hay que considerar todos los otros factores de salud, porque, por ejemplo, también eh, el mundo actual hemos normalizado el vivir estresados y, por ejemplo, eh, este nivel de estrés crónico también afecta e influye, por ejemplo, en mis requerimientos de vitamina D. Una persona que vive con un estrés crónico va también a necesitar mayor eh, aporte en la suplementación de, este, de la vitamina en sí. Entonces, eh, para no ser irresponsable y decir que esta es la cantidad, creo que eso es súper independiente de cada caso, en la zona que viva, eh, cómo se alimenta, enfermedades que puedan haber, condiciones, etcétera, etcétera. Pero quizás partir haciéndose algún chequeo para ver cómo están los niveles en sangre, sería como una buena opción y con esto que también hablábamos de, de poder estar más eh, como estratégicamente, eh, eh, como tú decías, eh, en esta posición como de meditación, en las zonas más específicas, en horarios específicos, con un tiempo eh, regulado de... Serían una súper buena eh, herramienta, fácil, fáciles de eh, como poder acceder a mejorar nuestra salud, dada la importancia de esta, de esta prohormona. Claro. Otra importancia que no mencionamos y que es por mm -hmm. lo cual también se le está dando tanta connotación en cuanto al COVID hoy en día, es que es un protector mm -hmm. del sistema respiratorio. Pero además de ser una protectora de este sistema respiratorio, también es protectora de múltiples sistemas. ¿Bien? Entonces, ¿en qué es lo que nos está ayudando? También en la regeneración correcta de los tejidos. ¿Por qué? Porque esta vitamina, además, por un lado, si bien se guarda o se almacena en el hígado, también si nosotros vamos a analizar el cuerpo... En todas partes del cuerpo vamos a encontrar presencia de esta vitamina porque es así de fundamental. Y uh -huh. lo que yo encuentro muy bonito es que al ser realmente activada por el sol, nosotros en antroposofía conversábamos antes, para nosotros el cuerpo etérico o cuerpo vital que es el encargado de regenerar nuestro cuerpo, está íntimamente ligado también con el sol íntimamente, a tal punto que nosotros relacionamos el cuerpo etérico con el cuerpo o el reino de las plantas. Eh, entonces, el reino vegetal, que es más ligado al sol, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos esta imagen, que el reino de las plantas. Eh, por otra parte, yo había estado mirando, eh, porque claro, yo tengo pacientes, ¿cierto? Algunos son eh, veganos, otros comen... Eh, omnívoros, otros tienen algunas dietas especiales, entonces cuando tocamos el tema de la vitamina D me dicen ya y en cuánto y ahí yo digo bueno depende completamente de tu, de quién eres tú en tu configuración, en tus rítmicas, en tus hábitos, cierto, en tu alimentación y en tu estado de salud. Porque yo puedo consumir muchos alimentos que quizás tengan un poco de vitamina D, pero por ejemplo, si tengo un problema intestinal, si mi flora intestinal uh -huh. no es la correcta, no voy a realmente absorber esos nutrientes. Uno de, los, de, de las listas de alimentos que yo había visto eran los peces azules, eh, como las uh -huh. sardinas, como las anchoas, me parece también, ¿no? No, no puede que me esté equivocando. Uh -huh. El jurel. El jurel. Otro, uh -huh. decían los lácteos. Ahora, ahí hay que cuidar que si es un lácteo uh -huh. que está descremado, esta proteína como es hidrofílica, es decir, perdón, eh, que lipofílica, eso decir, claro. liposoluble, eso quiere decir que le gusta la grasa. Uh -huh. Bien, entonces, si yo estoy tomando una leche descremada, olvídense <ríe> De, de que voy a estar consumiendo si me dicen, claro, la leche hay pero yo estoy consumiendo una leche descremada o un yogur descremado bajo en grasa seguramente también va a estar bajo en la vitamina que estamos buscando, por lo tanto uh -huh. se recomiendan más los quesos y para los amigos más veganos o, o, que, o los amigos francamente vegetarianos o veganos también hay una proporción de esta vitamina en las, eh, en las setas, bien, las setas son las, las callampitas, champiñones, también podemos encontrar ahí eh, desde lo que yo también estuve mirando. Sí, súper interesante lo que conversaba desde de la me, medicina antroposófica, creo que a mí, a mí en, lo en lo particular me, me llama mucho la atención. Y justamente como eh, lo que mencionabas con respecto como al sistema inmunológico es que nuestro sistema inmunológico está en estrecha relación con lo que es nuestra microbiota intestinal. Entonces es ahí eh, don, la puerta de ingreso de todo lo que nosotros ingerimos a través de los alimentos. Entonces el estado de nuestro intestino de nuestra salud intestinal es súper importante porque es ahí donde ingresan y donde se absorbe la mayor cantidad de los nutrientes, de las vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces está también muy asociado, como tú decías, en temas de depresión, un intestino que no está sano, dado que es ahí donde se secreta el casi un 70%, 80% de la serotonina que es, este neurotransmisor que nos hace sentir bien. Entonces, eh, ¿cómo es que vamos ligando finalmente todo nuestro sistema? ¿Cómo influye uno con el otro? Y no es que están como eh, todos separados en sí. Y parte de este sistema inmunológico está en estrecho contacto, eh, comunicándose nuestro intestino con el sistema inmunológico Entonces creo que también es súper importante Lo que tú mencionabas El ver cómo está nuestra salud intestinal Cómo es la tolerancia Con los alimentos eh, Cómo es nuestra digestión Mirar nuestra digestión Nuestra frecuencia nuestras consistencias de la digestión eh, De las S eh, Porque Ahí en la microbiota intestinal es, o sea, nosotros somos incluso más bacterias que que células en sí, uh -huh. somos como una gran bacteria humana, entonces eh, es súper importante el, el el estado de nuestra microbiota intestinal, porque desde ahí podemos robustecer nuestra inmunología, uh -huh. que es ¿Y? lo que nos va a defender, sobre todo en este contexto. Ah, Exacto, pandémico. y que también nos va a apoyar con estos estados de ánimo más depresivos, o sea, seguimos vinculados, eh, esto de esta gran microflora, yo también lo veo como que somos realmente, realmente cada uno un microcosmos de todo este planeta, tenemos, eh, me parece que es un, un 80% somos bacterias, hongos uh -huh. y virus, entonces, sí. que están relacionándose bien, entonces, para nuestro cuerpo, incluso nuestros pensamientos, nuestro, ¿qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Qué espacios de descanso real nos damos? ¿Qué, re, uh -huh. ¿Qué espacio de conexión con lo que sí somos, porque somos entidades naturales? nos vamos dando, son pequeños hábitos en los cuales si vamos poniendo ojo, frecuencia y ritmo seguramente vamos a llegar a mejores estados de salud y no significa aislarme cierto en que uh -huh. yo controlo todo lo que está pasando con mi cuerpo sino que también solicitar apoyo que justamente uh -huh. por lo cual estamos conversando hoy día para entregar herramientas de apoyo y también para abrir esta visión yo personalmente a mis pacientes les digo prefiero que te hagas una evaluación nutricional Uh -huh. Prefiero que tu médico me diga, nos diga, que nos cuente. Uh -huh. Y no tiene que ver con que eh, quiero que paguen otra consulta. Tiene que ver con la integralidad de las observaciones, bien? Y, y, y que también somos parte de una comunidad. Uh -huh. Y creo que eso es también súper importante ver a qué también con qué profesionales de la salud eh, decido atenderme, qué visión tienen, porque eh, los paradigmas de la salud eh, se están rompiendo, esto de poder integrarnos, trabajar en equipo desde una visión más integradora, como es nuestra entidad natural, eh, puede tener mejores resultados en sí, eh, entonces también eh, poder mirar eso eh, nos, nos, nos podría um, como acercarnos más a a esta salud integral en sí. Sí, es bien importante lo que dices. Eh, yo siento que estos paradigmas que se están rompiendo también están prestando espacios a la luz. Bien, llevamos eh, bastante tiempo la medicina occidental o alópata, uh -huh. eh, considerando solamente el órgano, el síntoma, lo puntual y olvidando de una u otra forma la integralidad de los procesos. Y esto no es nuevo, ¿bien? O sea, la, la medicina en, nace como tal en Arabia hace mucho tiempo. La medicina china lo integra, la medicina india también lo integra. Tenemos la ayurveda, o sea, la, la misma antroposofía que si bien es nueva, tiene nueva en cuanto a los tiempos, tiene esta visión de integralidad y la mayoría de estas visiones tienen una eh, visión de integralidad que no solamente tiene que ver con el cuerpo, bien tiene que ver con el estado mental, tiene que ver con el estado espiritual, tiene que ver con el estado emocional y también tiene que ver con cómo me posiciono o me siento yo en mi sociedad, porque no somos uh -huh. entes aislados. exacto Sí, sí totalmente de, de acuerdo con, con, lo, con todo lo que dices. Linda. Cuéntanos un poquito más, ¿tienes algunos otros eh, datos que nos quieras dar? Eh, mira, estaba revisando aquí um, como algunos datitos así como más, más científicos, uh -huh. sí. Por ejemplo, en, en la sinergia que tiene la acción de la vitamina D, volviendo específico al, a, a esta prohormona, uh -huh. en, en el músculo esquelético con, el, con temas de resistencia a insulina y metformina. O sea, esta, la, la vitamina D va a ayudar a este metabolismo y a eh, sensibilizar, por ejemplo... Eh, una insulina que está en resistencia, en lo que son las diabetes. Eh, ¿Qué otro había visto por acá? En eh, las enfermedades eh, degenerativas propias de la vejez nos va a ayudar también, ajá. porque tiene que ver tanto para piel, ¿cierto? Es una vitamina que recomendamos para las uñas, para la piel, para los fanerios que están íntimamente ligados con una regeneración celular rápida, ¿cierto? Uh -huh, y también claro. está ligada a la dentición y como ya habíamos dicho, a la protección y a la regeneración correcta. Entonces también nos ayuda a que estos procesos degenerativos naturales que vienen con la edad sean en mejor calidad. Bien, y en eso en ese punto también termina siendo un neuroprotector importante. Entonces, no solamente desde el espacio como depresivo, sino que también en estados de Alzheimer se ve que hay una uh -huh. deficiencia importante de esta vitamina. Uh -huh. Claro, como tú dices, esta vitamina tiene receptores en todo el organismo. Tiene mayor, más de 100 receptores celulares en todos los tipos celulares tipos celulares del hígado, del músculo, del corazón, del riñón, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en la regeneración celular, por ejemplo, cuando uno está trabajando en restablecer eh, la microbiota intestinal, en regenerar la mucosa del intestino, acá esta vitamina D es súper importante para ir regenerando. Eh, a través, por ejemplo, de la, de la suplementación, eh, considerando de que la microbiota está ligada también con todo lo que conversábamos, como con esta, eh, a nivel psico, psicoemocional, con el distrés, que es el mal manejo del estrés, con la depresión, con los insomnios, que cuando hay una depresión está eh, se presenta también mucho el insomnio porque eh, el triptófano que es un aminoácido esencial es el precursor de la serotonina y también el precursor de la melatonina que es la hormona del sueño entonces todo se va ligando eh, en sí. Y por ejemplo de lo que hablaba eh, eh, con respecto a los veganos... Eh, hay vitamina D vegana, pues está la D2 y la D3, donde dicen que la, la, la D3 tiene una tiene mayor biodisponibilidad, uh -huh. en, eh, eso se asocia como a su absorción. Uh -huh. eh, y pero a la grasa, también. ¿no? Se absorbe a la grasa, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo en sí no soy muy amiga de, de los lácteos en sí. Eh, uh -huh. Pero por ejemplo, si es que se consume en lácteo y se, eh, como es una vitamina liposoluble y si es un lácteo, por ejemplo, desgrasado, quizás... Esa, esa, ese lácteo, ponerle chía, la chía es un alimento que es rico en grasitas, o como complementarlo con alimentos que sean ricos en grasitas saludables, con almendras, nueces, eh, frutos secos, etcétera, etcétera también, si es que no tiene la grasa netamente de, de, de origen animal, se puede incorporar estas grasitas de los vegetales que también va a ayudar a, esta, a la absorción. Eh, de la vitamina D, por ejemplo. Hablabas de, de otra, de la vitamina eh, D2 y de otra, me parece, ¿no? Claro la, tres, claro, la de 3 claro, la de 2 era la que eh, tiene como, se dice que tiene menos biodisponibilidad pero y que es de origen eh, vegano en sí, y esa es apta para personas que no consumen eh, eh, alimentos de origen animal. Entonces, eh, se puede acceder también a eso, no, no, no, no dejamos ahí a esta, a esta línea de alimentación, de filosofía, en verdad, el, el veganismo, eh, fuera. O sea, se puede conseguir la, el, estos niveles de vitamina D, eh, yo creo que suplementando. Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos entendiendo ya que por calidad, eh, ya de una u otra forma requerimos un poquito suplementar, sí. o por último, si usted no quiere suplementar, considera que su alimentación es bastante rica, puede en periodos, por ejemplo, de invierno, apoyarse Exacto. con un suplemento bien, uh -huh. porque aquí tampoco estamos dictaminando verdades sino uh -huh. que entregando recursos para que también eh, se lo tome de esa manera lo que le resuene uh -huh. y también lo que su, sus personas de área de la salud también vayan apoyando bien, es para abrir la conversación y por otra parte yo pensaba harto en el champiñón ostra en, en cuanto a nuestros a nuestros amigos, a nuestros grupos que tienen este tipo de, de alimentación libre de animal. El champiñón ostra uh -huh. tiende a ser, eh, tiene como mayores eh, grasitudes al respecto, mayores proteínas también. Uh -huh. Sí, ahí hay varios tipos también de, uh -huh. de champiñones, chitaque, eh, ostra, eh, portobelo o meternos ahí en, en, ese, en ese mundo, que creo que la otra vez estaba mirando, eh, bueno, es otro tema igual, pero cómo se están encontrando como compuestos bioactivos para, no sé, para, eh, para el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, de depresiones, todo en este mundo fúngico, entonces es vegetal. Eh, creo que ahí tiene muchas propiedades pues, por la cual entregarnos. Totalmente, entonces creo que, que se han dado así eh, bastante como tips. Ahora, dentro de los suplementos que tú utilizas, eh, sin, eh, entendiendo cierto que son los que has como, como visto, eh, podrías mencionarnos algunos, cosas que las personas puedan... Empezar a, a, a buscar o informarse? Uh -huh. eh, como el más conocido, que es como el Vida Max como, uh -huh. Max, como que conozco, igual hay otros, hay otros como de dulzura natural, que son como más, como más, a ver cómo decirlo, que tienen eh, dosificaciones como en polvo que no vienen en cápsula y que tienen uh -huh. también precios como más accesibles. Eh, y también tienen ambas opciones de 3 y de 2 para uh -huh. omnívoros, carnívoros, todos los tipos de alimentación. Y, y también tienen la, tiene la opción vegana, porque creo que Bitmax es solamente de 3. Entonces, eh, la opción de dulzura natural, a, a mí yo la he ocupado, me ha funcionado bastante bien y uh -huh. tiene para eh, ambos tipos eh, de alimentación, con y sin animales. Uh -huh. Y qué importante, ¿cierto? Qué importante eh, tomar a consideración tanto eh, el acceso económico como también uh -huh. estar informados en qué es lo que vamos a consumir, dependiendo también de nuestros hábitos y decisiones. A mí me parece bastante como importante que podamos dar esta, estas gamas, ¿no? Ahora, cada quien también es libre, ¿cierto?, de eh, investigar más y es justamente eh, la invitación. Claro. Entonces quedamos eh, bastante como claros de que esta vitamina... Eh, Pro-hormona es eh, bastante fundamental, es fundamental para, para nuestra salud y para también sostener estados de salud. Por lo tanto, eh, ojo con los bloqueadores solares, ¿bien? Porque hoy en día tal parece que todos los productos de cosmética eh, también traen factor solar, ¿bien? Entonces, eh, permítase también los espacios de salud... Eh, natural que no implican eliminar por completo aquello que usted está ocupando, sino quedarse espacios. Bien, la vitamina Muy D bien. también nos va a ayudar como pro, eh, pro belleza y tiene que ver justamente con que la belleza son estados de salud. Y eso también eh, me importaba como decirlo, porque muchas veces hablamos de la belleza, ¿no? es que el sol me va a hacer daño y el sol está justamente para eh, nutrirnos y mantener y sostener la vida. Entonces, que no significa exagerar, pero sí parar un poco la conversación del miedo, porque estamos con mucho no hacer y poco sí hacer. ¿Cierto? Eh, sabemos mucho de lo que no tenemos que hacer y poquito parece de lo que sí, de lo que sí sería recomendable. Uh -huh. Qué lindo lo, lo que dices con, con esto de, de, la, la, de la belleza asociado a, como a la salud. Lo encuentro uh -huh. súper super lindo, súper bello poder como devolvernos este poder que siempre ha estado dentro nuestro a través de la sabiduría propia eh, como entes naturales que somos, de que tenemos un organismo tan perfecto en su función eh, en todo, entonces eh, conocerlo a través de, del aprendizaje, etcétera, nos ayuda a acercarnos más a estados de salud y eso es súper bello. Sí, y, y es bonito también porque nos invita a, eh, a entender que en la medida que estamos saludables también podemos irradiar otros espacios, eh, ya sea energéticos, afectivos o incluso de pensamiento, bien porque los estados en los cuales estamos un poquito disminuidos en nuestra salud van a acarrear también energía, pensemos así, o, o fuerzas hacia esos estados y no hacia aquello que queremos. Entonces también va como abriendo esa posibilidad, a reconocernos como seres que estamos en un vehículo perfecto, maravilloso uh -huh. y que si bien los terapeutas ponemos mucho eh, de nuestra parte, solamente somos canales, solamente somos presentadores uh -huh. de soluciones eh, o de caminos y que la verdadera salud está también en la coherencia y en la integratividad de cada quien por lo tanto también esa invitación me gustaría dejárselas. Sí, totalmente de acuerdo ¿Quieres agregar algo más cariño como para cerrar algunas palabritas que te gustaría dejarles a nuestros queridos y queridas? Eh... Agradecerte a ti, Nair, por esta invitación, por la iniciativa. Creo que es súper enriquecedor eh, poder tener estas instancias de conversar sobre salud, entregar herramientas accesibles, naturales, eh, para hacernos cargo de nuestra salud, para vivirnos también de, de una manera más plena. Eh, y eso, muchas gracias. Y también la invitación a, a reconocernos con, que somos parte de la naturaleza, que nuestra salud está íntimamente ligada a nuestro medio ambiente, que si nuestro medio ambiente no está bien, difícilmente nosotros estemos bien. Entonces, eh, parte de cuidarnos a nosotros es también cuidar nuestro medio ambiente y Acercarnos más a, a lo natural, al sol, con, con resguardo y todo, pero creo que el equilibrio y la coherencia eh, de eso eh, es salud, es belleza y eso. Eh, me encantó nuestra conversación de hoy día. Ay, a mí también. Muy contingente. Eh, me gustaría también que nos dejaras, igual lo vamos a poner, pero que nos, eh, me gustaría algún canal de contacto que pudieras dejar, cosa que igual sí, las personas sí. que tengan más eh, preguntas o ganas de, de comunicarse contigo puedan acceder. Uh -huh. eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Nutdinamia y me dedico a la terapéutica psiconutricional, ahí realizo, soy nutricionista. Y también abordando eh, todos los trastornos de la conducta alimentaria y no problemáticas, peso, salud, salud digestiva, que me encanta. Trabajo mucho con la microbiota intestinal. Entonces, uh -huh. desde Nutdinamia y desde Matnutri también, que es mi equipo, eh, que también nos pueden encontrar ahí en Instagram como Matnutri, que es el movimiento antidieta. Eh, trabajamos desde la alimentación intuitiva, eh, desde el comer con atención plena, desde mucho, muchas herramientas, entonces sería lindo ahí si ¿sí? me buscan y me siguen y te dan amorcito a las cosas. Exacto, y, y porque también están entregando herramientas y también, eh, bueno, con, yo conozco tu visión y justamente por lo mismo estoy muy agradecida. Eh, de esta conversación contigo. Siempre es un gusto cierto estar contigo y, y tocar estos temas que, eh, que a las dos también nos llenan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Así que te agradezco muchísimo y les agradezco a todos. Pueden dejar sus preguntitas porque vamos a estar de todas formas, como siempre, atentas y procurando también llevarnos a estados eh, de salud y alejando y despejando más de alguna duda o mito. ¿Bien? Uh -huh. <ríe> Así que les mando un abrazo, te mando un abrazo, querida. Muchas, muchas gracias. Besitos a todos. Nos Besitos vemos a... a todos. Nos vemos Chao, en esta oportunidad. Chao, cariño. Uh -huh. Nos vemos.